Fantasmitas, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien hoy. De lo mejorcísimo, Chuck, el fantasma y yo. Aquí estamos en el cuarto maldito, listos para grabarles un nuevo video paranormal para comenzar con esta semana paranormal, porque aquí todo es paranormal. Y si ustedes no están suscritos a este canal paranormal, pues suscríbanse, se va a ser su canal favorito, si no es que no lo era ya. Jeje. Ok, así que el día de hoy. Ay, ¿cómo son? Les traigo una experiencia rara que encontré en internet. La verdad es que mientras yo lo iba leyendo fue así como, órale sí, no sé qué. Pero el final fue de, ok, eso nunca me lo esperé. Tiene que ver con un canal supuestamente muy raro que... Es mi... Ya, Mili, deja de caminar con tus patillas. Supuestamente este canal anda por ahí por YouTube, pero de repente como que lo dan de baja y luego otra vez lo vuelven a activar, luego lo dan de baja. O sea, el mismo dueño del canal lo da de baja y lo vuelve a activar conforme cosas van sucediendo. Ok. Si ustedes son personas que tienen insomnio, que batallan para dormir, seguramente ya habrán tratado diferentes técnicas para tratar de dormir. Y una de esas pues son como que los audios de YouTube, ¿no? Así como ya puede ser ASMR o audios subliminales o cosas así. Bueno, más o menos así es esta cosa. Entonces les voy a contar más o menos de qué se trata esta experiencia y recuerden quedarse hasta el final. Bueno ya, María José intros largas Ahora sí, rápidamente por aquí van a estar apareciendo mis redes sociales Para que me sigan por allá Para que vean todo el contenido extra En TikTok, en Instagram sobre todo En Facebook y Twitter, ¿ok? Ahora sí, pues, este... Vámonos ya directo acá Conforme yo les voy a estar narrando o leyendo esta cosa me van a ver a mí tratando de buscar por todos los lugares este canal y demás, ¿ok? Así que vámonos ya directito para acá No era una persona supersticiosa Siempre creí que todo tenía una explicación racional, que incluso el fenómeno más desconcertante jamás observado por los humanos es solo ciencia que aún tenemos que documentar y explicar. Tengo muchos amigos supersticiosos. La mayoría de ellos siempre hablaba de eventos inexplicables y de cómo fueron causados por fenómenos sobrenaturales. Yo, por supuesto, debatí que había una explicación científica para cada uno de esos eventos. Siempre nos metíamos en debates y aunque hacía argumentos, según yo, racionales, siempre perdía por la mayoría de votos. De todos modos, me estoy saliendo del tema. Así que uno de sus amigos, Casey, fue inflexible al hacerme creer en lo paranormal. Ella fue quien me llevó a la meditación y a otros ejercicios espirituales. Si bien tuve que admitir que tenían beneficios positivos para la salud, no creía que me conectara con una, pues, otra dimensión. Al ver que todavía era yo un escéptico, decidió ella intentar una cosa más. Una experiencia fuera del cuerpo. Me reí de la idea y decidí simplemente dejarme de tonterías, pero viendo que ella estaba muy emocionada con todo esto, acepté, más que nada por nuestra amistad. Estaba en mi cama acostado boca arriba mientras ella me guiaba a través de ella. Antes de darme cuenta, sentí una ráfaga de aire seguida de una sensación de ingravidez como bajar por una montaña rusa. Abrí mis ojos y casi tocaba el techo. Me volteé para ver mi cuerpo inmóvil pero fresco como un cadáver recién muerto. Entré en pánico, tratando de flotar de regreso a mi cuerpo. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzarlo, sentí otra ráfaga de aire seguida por la misma sensación, esta como de gravedad Entonces, ¿cómo estuvo? me preguntó ella con la sonrisa mmm, Pues, da miedo, pero divertido, respondí, genial Entonces, ¿ahora crees? me preguntó, este... yo le respondí Ella no se veía feliz por eso, lo que sea, ya, me rindo, fue lo que me dijo y se fue. Después me mandó un mensaje y me dijo, ahora que lo dominas, puedes hacerlo tú mismo, pero no te excedas. Aunque todavía no estaba convencido de la existencia de lo paranormal, me enganché con la experiencia extracorporal. Durante la próxima semana buscaría meditación guiada en YouTube y proyectaría siempre que pudiera, flotando alrededor de mi casa y ocasionalmente fuera de ella. De mi obsesión, finalmente me presentaron a estos videos que son binaurales. Es cuando su oído derecho e izquierdo reciben dos sonidos diferentes en dos frecuencias diferentes. Sin embargo, tu cerebro lo percibe como uno solo. Aunque fue una buena manera de lograr un buen sueño y meditación, no sirvió como un método eficaz para proyectarme fuera de mi cuerpo. Eso fue hasta que encontré el canal, y ojo aquí, Alpha waves-264. La primera vez que lo vi, me maravillé de lo cursi que puede ser el título de un canal. Sin embargo, los videos eran reales. Eran como los otros videos de ritmos binaurales en YouTube, fondo fresco, etc. Sin embargo, los sonidos eran un poquito diferentes. Tal vez me estaban jugando con alguna frecuencia diferente, pero esto no lo mencionaban en ningún video. Pero fuera de lo que fuera, estaban bien los videos. Además de alimentar mi obsesión, también me ayudó mucho en mi trabajo y mi vida social la vida no podría mejorar más sin embargo fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse un poco raras unos días después de comenzar comencé a notar sombras y formas extrañas cada vez que yo me proyectaba astralmente. Y siempre tuve la sensación de ser observado. Simplemente me encogí de hombros pensando que solo estaba viendo cosas y siendo paranoico. Pero eso no fue el final. En el trabajo, mientras hablaba con mis colegas, a menudo usaban palabras en un idioma que yo no entendía. Pero cada que yo escuchaba ese lenguaje, me daban escalofríos por la espalda. Cuando yo se los dije, me miraban raro, y me preguntaban... Pues que si sí, yo me encontraba bien. No pensé mucho en eso y decidí detener la terapia de latidos binaurales por un tiempo. Pensando que podría estar teniendo algunos efectos en mis ondas cerebrales o algo por el estilo. Efectivamente las cosas simplemente volvieron a la normalidad. Decidí no tocarlo por un tiempo hasta que un día entré a YouTube y vi un nuevo video subido por Alpha Waves, quien 264. Decía, ritmos binaurales para ayudarte a alcanzar la iluminación. Aunque decidí no reproducirlo durante un tiempo, me volví adicto, así que me fui a la cama, me puse los auriculares y pulsé el botón de reproducción. Cuando cerré los ojos sentí esa ráfaga que yo ya conocía y el mismo tirón hacia arriba al que yo ya estaba completamente acostumbrado. Sin embargo, en lugar de detenerme en el techo, fui arrastrado mucho más allá de él. Más allá del cielo y más allá de la negrura del espacio. Me sentí como si estuviera en una montaña rusa la más rápida del universo. Y de repente aterricé en un suelo como rocoso. Aunque me estrellé contra el suelo con gran impulso, no sentí ningún dolor. Ni siquiera tenía heridas. Y el suelo tampoco mostró signos de, pues de que se hubiera agrietado por mi impacto. Miré hacia arriba y examiné mi entorno. Estaba en una colina que... Estaba cerca de la ciudad, el cielo estaba totalmente oscuro y tenía una como una fina niebla color verde vómito La colina era enorme, de unos 1500 metros de altura Yo estaba tan asombrado y confundido porque de todos mis viajes fuera de mi cuerpo yo nunca había estado en un lugar parecido a este No había forma de que algo así me, o yo lo pudiera lograr a través de estos eh, sonidos binaurales Estaba drogado ¿Alguien puso algo en mi café que me tomé en la tarde? Un millón de preguntas inundaron mi mente, pero rápidamente se desvanecieron porque escuché un rugido. Me di la vuelta y lo que vi me hizo perder todas las funciones motoras. Detrás de mí había una masa gigante de ojos que era incluso más grande que la colina en la que yo estaba. Mientras se deslizaba, hacía estos sonidos húmedos y asquerosos que ustedes ya se estarán imaginando en su cabeza. Mientras se movía, pasó directamente sobre las colinas y montañas en su camino No tenía boca ni nada, nada, donde emitiera un sonido Sin embargo, hacía un sonido horrible No estaba exactamente como detrás de mí Estaba a varios cientos de metros, pero como era enorme yo lo podía ver Cuando puse más atención, vi más criaturas Algunos más grandes que esta monstruosidad de ojos que vi, e incluso más horribles. Había un humanoide que tenía como seis brazos, como si fuera un cangrejo, y era tan masivo que ni siquiera podía distinguir su cabeza. Había una criatura grande, gris, parecida a un águila, con una cabeza de araña y ocho garras de pájaro, que eran del mismo gris enfermizo que sus plumas, también un humanoide de color turquesa sin rasgos visibles excepto por una boca con dientes dentados que bajaban verticalmente desde la cabeza hasta la parte inferior de su torso. Había otros más, pero no pude comprenderlos. Yo estaba aterrorizado y lo que le sigue. Incapaz de moverme esperando que esto terminara. Deseaba con todas mis ganas volver a mi cuerpo y continuar con mi vida normal. Y escribiría esto como una pesadilla, un viaje o algo por el estilo. Y a pesar de que esta persona sabía que estaba como en un viaje de estos que salen de su cuerpo, sabía que lo que estaba pasando era real. Finalmente y después de que lo que me pareció una eternidad... Finalmente me desperté en mi cama, sudando, me toqué mi cara, mis brazos, torso y luego me reí, reí y reí hasta que me dolió la cabeza. Y me cansé de tanto reírme y me quedé dormido. Me desperté con mensajes de texto enojados de mi jefe que exigió saber por qué no había ido a trabajar. Al parecer había dormido todo un día completo. Le dije que ya hiciera lo que quisiera y pues yo salí a tomar un poco de aire fresco. La verdad es que mi jefe puede despedirme si quiere, no me importa, ya no. Salgo afuera, siento el frío del aire de la mañana, los pájaros cantan, las luces de las casas están apagadas y el aroma fresco de los árboles en el parque cercano me impulsa a sentarme en un banco y fumar. Estoy escribiendo esto ahora cuando veo salir el sol convirtiendo el cielo en un naranja brillante mientras consume lentamente la oscuridad restante de la noche. Acabo de buscar en YouTube bajo 264 y descubrí que la búsqueda no muestra nada. El canal se ha ido, desaparecido, junto con su tesoro de conocimiento. Puedes decirme que fue una alucinación, que no era real, pero yo lo sé. Fue real. Es por eso que dejaré esto aquí y les diré que si encuentran un canal llamado Alpha Waves, que en bajo 264, escuchen los videos. Y Casey, gracias por ayudarme a alcanzar la iluminación. Ok, entonces ustedes ok, ok, fue una experiencia de estas de que te sales de tu cuerpo muy rara y como muy intensa, pero a esta persona pues le encantó tanto que ya es como que la vida terrenal y normal de los humanos como que ya era poca cosa. Todo muy bien. Hasta que llega esta parte que dice, esto es un diario, lo que les estoy leyendo, es una parte de un diario Que fue encontrado en un parque, junto a un cadáver Un hombre de 27 años, que según sus compañeros de trabajo y amigos, dijeron que tenía un historial como de esquizofrenia La policía sigue buscando a la persona Casey, que mencionaba en el diario, del cual nadie de su círculo social tiene conocimiento Nadie lo conoce. La causa de la muerte de esta persona fue la pérdida de sangre a través de una garganta cortada. Tampoco se ha encontrado el canal de YouTube, Alpha Waves, en bajo 264. Y se supone que por eso este canal como que se activa y se desactiva así conforme va pasando el tiempo. Así que, ¿ustedes esperaron ese plot twist al final? Ya había escuchado yo experiencias raras de personas que... Les pasaban cosas raras mientras se dormían escuchando videos de ASMR y de este tipo de cosas, pero no tan tan intenso. Así que díganme en los comentarios ustedes qué opinan sobre todo esto que escuchamos. Si ustedes se animarían como a hacer un viaje astral, que es como se les llama, de que tu cuerpo... Bueno, más bien, pues sí, tú sales de tu cuerpo, tú ves tu cuerpo físico. Yo tengo una amiga que lo hace a cuando a ella se le pega la gana y cuando quiere lo pueda hacer. Y este pues como que vas a explorar otro mundo Y pues no sé ¿Ustedes se animarían? Díganme en los comentarios Ah, y por cierto sí dice mi amiga que a veces se aleja un poco más Y que le cuesta trabajo regresar a su cuerpo Por eso es lo peligroso Así que díganme en los comentarios Si ustedes han tenido algún viaje astral O conocen a alguien que sepa hacerlos O que haya hecho uno Y pues yo los estoy leyendo Los quiero mucho Nos estamos viendo eh, pues por mis redes O por aquí en otro video los mando Les mando muchos besos Y nos vemos al siguiente Bye